Estados de Cotilla en Murcia, el laboratorio Grifo. No han hecho un ERE. 165 familias se van a la calle. No queremos el ERE. No estamos dispuestos al No, al ¡No al al ERE! ¡No al ERE! ¡No al ERE! ¡No al ERE! la actuación de la empresa porque nos vemos ahora mismo desafortunados por ellos después de, de, de dedicarnos aquí muchos años a levantar esta empresa y ahora vienen a hacernos un con, con, con, con, con las peores condiciones posibles. Estamos en una negociación que esperemos que abran y, y avancen para poder tener dignamente, por lo menos, si tenemos despido, que sea Gracias digno.